Bueno, como profesionales, lo que tenemos que hacer es que nosotros estamos mucho más preparados que la mayoría de los inversores en esta en esta faceta de tal, en otras si es un médico yo no sé nada, pero la parte financiera nosotros sabemos un montón, estamos preparados para ello y yo creo que tenemos que darle racionalidad a todas las tomas de decisión, no dejar que el pánico nos deje llevar a tomar decisiones más guiadas por el estómago que por la cabeza. ¿no? Yo creo que muchos inversores toman las decisiones muy de cabeza, las analizan, te preguntan un montón de cosas, pero cuando no funcionan, no evolucionan como esperan, pues quieren salir. Entonces tienes que hablar con él para recordarle cuál es el racional de la inversión, porque estamos invirtiendo ahí eh, y que si hay algo que hacer algún cambio, pues ya se lo diremos nosotros. Pero te que decir, al final en esto, eh, como decía Warren Buffett, esa no el mejor inversor no es el más inteligente, sino el que, el que utiliza más el sentido común en cada de las decisiones que tiene que tomar. ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner sentido común a las recomendaciones que hacemos a nuestros clientes viendo un poco el, el, el medio y largo plazo. Eso es un poco lo que creo que además no es que sea un consejo, es que yo creo que todos los asesores lo vemos un poco de esa manera, ¿no? eh, cuál es nuestro papel.